¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hacer una antena casera para nuestra televisión que agarre muy buena señal. Así es que solamente vamos a ocupar un gancho de ropa metálico. Vamos a ocupar unos cables de RCA. De estos que todo el mundo ya ha visto. Ahorita les voy a enseñar para qué se usan. Bueno, primeramente el cable de RCA viene con dos extremos, así. Entonces le vamos a cortar una. Yo previamente ya se la corté, se la cortamos, entonces va a quedar así el cable, así. De los tres, ¿verdad? así es que bueno, como solamente vamos a ocupar dos, uno se lo retiramos al cable. ¿Se dan cuenta? Aquí es fácil de retirarlo. ¿Se dan cuenta? Vienen así pegados, solamente se lo retiramos, así. Y nos vamos a quedar solamente con dos, así. Con dos, dos, este, dos cablecitos. Este lo vamos a cortar igual. verdad Así para que queden. Ahorita les digo para qué. Lo vamos a cortar. Así al, a lo mucho unos 40 centímetros. O no tienen que tener esa actitud. Solamente un tramo más o menos. Ahorita van a ver para qué. Bueno esto es lo que vamos a hacer con el cable. Cortarlo. El gancho de ropa. Lo vamos a, a enderezar completamente. Lo vamos a estirar. Ahorita, ahorita les digo este, cómo va quedando. Y bien amigos, el cable ya lo corté. Aquí están. Se pueden dar cuenta, le quité, solamente dejé dos cables y le hice dos puntas en, en cada extremo. Eh, déjenme, le menciono que no, no precisamente tiene que ser cable de RCA lo que van a utilizar. Yo estoy utilizando esto porque es lo que tenía disponible a la mano. La idea es que no inviertan. Que no gasten este, tanto dinero en una antena. Y este, con lo que tengan en la casa lo pueden hacer ustedes también. Si tienen cable de bocina o algún cable delgado. Con ese también puede funcionar. No precisamente de RCA. Quiero mencionarles esto. Yo como les repito. Esto lo usé porque es lo único que tenía disponible. Para que vean que la antena se puede hacer con lo que tengan en la casa. Bueno una vez dicho esto. Que ya tenemos los cables así cortados. Así. Este lo dejamos a un lado y pasamos con el gancho, el gancho lo vamos a enderezar aquí, ya sea si tienen fuerza si comieron espinaca lo pueden utilizar, este, desenredar con las manos, como en este caso yo, miren que comí un montón de espinacas, pero si no este, han comido espinacas o galletas animalitos pueden, eh, pueden utilizar alguna pinza, en este caso se dan cuenta que es súper fácil, miren ya lo, ya lo desenredé lo que vamos a hacer es estirarlo completamente que quede liso. Ay, perdón en el ruido. Ahí está. Lo hacemos así a lo largo. Así va a quedar. No sé si se mira así. Va a quedar así. Bueno, déjenme lo enderezo bien con la pinza porque hay unos doblecitos que están así. Entonces, y continuamos. Bien, amigos, ya tenemos nuestro, nuestro alambre este así totalmente enderezado no una cosa de, así que digan qué bruto qué derechito quedó pero allá lo tenemos este enderezado se dan cuenta ahí está ahora lo que vamos a hacer con este alambre del gancho este va a ser algo sencillo déjenme le pongo pausa al video y continuamos y bien amigos ahora lo que vamos a hacer vamos a agarrar un cuchillo esto si se le llama cuchillo como les menciono no tienen que tener algo, una herramienta especial para hacer las cosas con lo que tengan en su casa, entonces con el cuchillo si ustedes tienen algo mejorcito en su casa que esto, lo pueden utilizar en las puntas le vamos a hacer un pequeño, le vamos a retirar la pintura vamos a retirar la pintura, déjenme se la retiro y les enseño cómo queda y bien amigos ya le he quitado la pintura en cada, en cada lado, se dan cuenta Aquí le quité la pintura en el otro extremo. Hice exactamente lo mismo. Ahí está, ya no tiene pintura en ningún lado. Ahora lo que vamos a hacer: vamos a ya que tenemos el, el alambre con los dos extremos sin pintura, así y totalmente enderezado. Vamos a conseguir algún tipo de algún palo de escoba, lo que tengan a la mano, algún algo, algún palo, un tubo de PVC, lo que tengan, así. En este caso yo encontré este pedazo de, de tubo. No sé ni de qué sea. Bueno, este, este alambre. Lo que vamos a hacer es. Lo vamos a, lo vamos a poner así. Y lo vamos a ir enredando en el tubo. Lo vamos a enredar. De manera que quede como un resorte. Así. Déjenme lo hago y ahorita les enseño cómo queda. Y bien amigos así quedó enredado el alambre si se le desprende un poquito de la pintura a la hora de irlo, de irlo enredando no pasa nada, se, se desprende la pintura porque porque obviamente estamos torciendo el alambre por eso se le cae la pintura al gancho pero igual no pasa nada de esta manera es como va a quedar este, enredado el gancho de ropa así. así así va a quedar, ahora lo que vamos a hacer es retirarlo lo vamos a sacar de aquí pues para sacarlo simplemente nomás lo recorremos ahí está ponemos por un lado esa cosa que ya nos sirve así es que aquí ya tenemos nuestro alambre este, digamos torcido así como tipo resorte, se dan cuenta bueno, ahora lo que vamos a hacer una vez que tenemos ya nuestro alambre torcido recordemos que es un gancho completo ahora lo que vamos a hacer va a ser unas unas, una doble dura o como se le llame aquí en la puntita le vamos a doblar un poquito a los dos lados déjenme lo hago y les enseño cómo queda y bien amigos ya le hice la, la, doble, la dobleza que les había comentado miren aquí a ver si se mira le hacemos un tipo ganchito en los dos lados así le hacemos un tipo ganchito así en lado y lado Ahí está, ahorita les digo para qué son estos dos ganchitos. Bueno, déjenme continuar con el cable y ahorita continúo con lo que es este, el resorte. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro resorte torcido con los ganchitos a los lados, no precisamente tiene que ser ganchito, nomás una doble dura que, que le hagan ya con eso. Este, lo hacemos. Así es que una vez que ya tengamos el resorte, el resorte, digámoslo así ya tenemos las dos puntas este, peladas, así que ya le quitamos el plastiquito, lo que vamos a hacer es, lo abrimos un poquito más, una, la vamos a, aquí en la dobladura, aquí vamos a, a, este, a, a enredarle el cable, aquí, así, lo vamos a enredar, y la otra la vamos a enredar en el otro extremo, así déjenme lo, lo enredo y les enseño cómo queda y bien amigos ya conecté los dos cablecitos así a ver si se alcanza a ver un poquito así, ya, ya los este, los conecté en los dos lados sin, sin zafarlos así las dos puntas van a estar igual acá ahí está está conectado ya un cablecito si usted tiene tuer, este, tornillo con tuerca, puede ponerle un tornillo con tuerca para que apriete más. En lado y lado. Si no tiene, simplemente este, el cable lo enreda y bien, bien apretadito con una pinza o algo. Y luego ya este, aplasta el, el fierrito del, del gancho para que quede más ajustado. Así, así es como ya quedó. Una vez que quede de esa manera, así, se dan cuenta. Y en lado y lado. Ahora vamos a, a proceder... A, a lo que es el cable a conectarlo en el cable negro que va hacia la tele, así es que pongo pausa y continuamos y bien amigos aquí ya tenemos nuestra televisión que no tiene señal, ahorita vamos a ver el cable, si se dan cuenta miren aquí está el cable, aquí yo improvisé un cable también solamente para hacer la, la muestra, se dan cuenta es un cable que también más improvisé, que es de antena, simplemente este aquí donde va la campanita se dan cuenta, ahí entre la campanita ese cable hermano lo improvisé para que vean bueno aquí nos vamos con el cable aquí viene el cable ahí está, aquí viene el cable amigos, no se mira está borroso ahí está, aquí viene el cable conmigo y aquí tenemos el otro extremo, les digo yo estoy improvisando solamente para que vean lo, lo, que, lo increíble que funciona esta antena, así es que Van a ver cómo les va a funcionar bastante bien. Así es que aquí tengo el extremo del cable. Vuelvo a, a, a repetir. Se dan cuenta no tiene señal la antena. Porque, este, porque no está conectada la antena. Así es que. Este, si, bueno déjenme hago un paréntesis. Si algún día me quieren regalar algo amigos. Regálenme un pelón un pelo rico. Miren. Soy fanático a esos. Bueno dicho esto. continuamos con la antena. Bueno este, entonces en este cable aquí en el extremo del cable esperenme tantito, le pongo pausa en lo que agarro la antena bueno, aquí ya tengo la antena aquí vienen los cablecitos que les menciono, miren aquí viene el cablecito que conectamos en cada lado ahí está este es un lado y acá está del otro lado, ahí está no se mire bien ahí está, bueno entonces como les digo no tienen que batallar mucho, aquí yo nada más pelé un cable se dan cuenta, está pelado el cable y aquí es donde vamos a conectar el cable de la antena uno va a ir en el de cobre y el otro en el de plata así es que, este, ahorita déjenme lo conecto para para que vean cómo queda y bien amigos, ya aquí tengo conectada la, la antenita, miren Aquí la estoy agarrando porque este, pues para que vean que, que sí está funcionando. Miren, ya la tengo aquí conectada. Como les comentaba, solamente era. A ver, déjenme aquí. ¿Dónde está la cámara? Y además era conectarla aquí. Aquí, miren, así la conecté yo. No se alcanza a ver bien. Así la conecté nada más para que vean que sí, está, que sí funciona. Miren, aquí la traigo en la mano para que no esté. Ya ustedes la van a poner en algún lugar más este más seguro para que no esté la agarrando obviamente, para que no se mueva. Ahora vamos a cambiarle de canal. A ver este. Ahí hay otro canal. Vamos a buscar otro canal. A ver. Vamos a buscar más canales. Ahí hay otro canal. Ahí hay otro canal. Ahí están, con la, con, simplemente con esta antenita amigos, con esta antenita que estoy sosteniendo aquí. Ahí está, miren. Ahí están los canales. ¿Se dan cuenta? Ahí están los canales, miren. Ese se mira un poquito menos porque como les repito, yo estoy agarrando aquí la antena. Pero de esta manera quiero que vean que esta antena funciona bastante bien, así es que. Los invito a que la prueben, que la hagan en su casa, ya que este, ya que esta antena les va, les va a funcionar bastante bien. Vieron que no, no se invierte nada, simplemente es un pedazo de cable, un pedazo de, de, de gancho de ropa. Y ya quedó. Ahí está. Si se dan cuenta, miren, ahí está la tele. Ahorita vamos a quitarle la, la antena. Se la vamos a desconectar. Se la desconectamos. Ahí está y prácticamente ya ya está perdiendo la señal porque porque ya no usted tiene la antena ahí está ya se fue la señal ahí está porque le quitamos la antena ahí está entonces los invito a a que a que hagan la antena amigos y espero que les sirva así es que con esto nos despedimos o más bien me despido y nos vemos en un siguiente video.